Sejo y Prada, somos míticos, subimos el líbido, subimos el listón, cuánto listo, creyéndose el mejor, con su rap del paleolítico, y si lo critico yo es porque tengo razón, ya hago rap, tú eres un cani que rapea, que por interés falsifica su imagen, como esa que opina que la droga es para gente que da pena, y luego la pone que su novio pase a diferencia de tantos y tantas, tenemos dignidad. Usar el Twitter no te salva, por mucho retweet que des al Tiago de la cámara es ridícula. Y tu novio te los va a poner igual. Por eso yo me quedo con esa mujer que no valora su belleza en MGs, es que me cuide bien. Y otra para el sejo, porque les hice ver que somos dúo. Como Pickman y Heisenberg Somos de Pincho, de tortilla, no de Burger King Qué triste, no tenemos Tinder Somos clásicos Como el Ciego de los fines, Borrachos echándonos un frío Esta pareja de hacer se a tu poker Con dos frases no te topes con nosotros Que de ti ya me ocupen ni te preocupes Estamos bien, tenemos labia y alcohol como para parar un tren Las ideas claras y la mente fría Aquí arriba si se suben les cortamos las alas Quizá por eso en nuestro grupo no hay chavalas Y aún así nos miran de reojo cuando nos da por salir días Soy un puto fracasado, ¿no lo ves? No tengo ni palito para los selfies ni tupe Y hasta en esos ganaría, coño Pero joder, si las Barbies no me van ¿Para qué quiero ser gay No es su presencia como la esencia del mismo Nos seguimos tendencia, cada uno sigue un ritmo Un sitio para juntarnos y listo Que comienza el fiestón, que tu posturo de revista Está muy visto, filosofiando en el blue Con mis compañeros, otro sábado en común Nada nuevo, con poco nos basta A ti con mucho te falta, hasta luego Vitisejo, entran en este juego Nos cuentan mentiras, no se las creen Ni ellos, y de mientras Siguiendo modas como ovejas, yo me río desde lejos mientras tú estás entre rejas. De los follows, de tus tweets de copia y pega, a mí no me la pegas, llegas tarde. No sé qué esperas, somos más del plan B. Tener que verte la botella en la playa, en la calle, el garaje. Por ellas y el mensaje, elegancia sin traje. Traje esto para escuchar sin entender a nadie y no nos falta el aire si hay que pedirte un baile el viento y su vaivén cada uno y su container aún con esquinces estamos en tu once somos como linces y desde entonces superando el bronce y vivimos soñando todos los días recordando nuestros quince el inicio es el principio de las cosas cambiando todo cortando en trizas relatando su mentira realidades vergonzosas las palabras hipnotizan quizás sea cosa del destino estoy quiero saliendo al mirador timador divino bien vino buen vino tu mensaje es visual el mío es auditivo